Hola. Hola. Hola. Bienvenidos a Spanish. Bienvenidos. This week, we have a nice suggestion from Brooke. Hola, Brooke. Hola, Brooke. Brooke has been with us on an immersion course, and she's also been to an immersion course in Argentina. Mm. Uh, Argentina. Argentina? Uh, Argentina, no? I was, yeah, I was in, just mixing no sé, up. No sé, en inglés, no sé, pero en español. Argentina. No? Argentina, no? Ajá. Uh -huh. And Argentina. uh <laughs> Let's put an Inya in, in there just to sound a bit more cool. <laughs> Poco más culto. Um, so, Brooke is asking us to give us some advice just because she thinks that her Spanish isn't as good as it should be. Oh, right. mm -hmm. yeah. After right. the time that she spent. So this is an advanced um, uh, lesson and so we're going to chat in Spanish. Entonces nos vemos en la segunda parte. So, before we start the conversation, I just want to let you know that we are currently working on our next book, and the next book is called Getting to Grips with, with. Gustar. <laughs> Getting to Grips with Gustar, okay? That's in the works, and so that's probably going to be available by the end of the year, uh, January, okay? In the meantime, All you need to, if you want to see what books we've got in the market, and we've got a lot, we've got 11 books on the market, yeah? They're all available on our website, you just go there and you can have a look. If you want to read the book, you can find the link and find out where we sell it on Amazon. If you want to listen to it, you look at the link and you can get the audiobooks from the website. And if you want to read it in Kindle, they're all available on Kindle as well, Okay. Muy okay. Entonces, Cindy, Brooke, Brooke ha enviado un... un y me largo, pero en resumen, en resumen, dice que ha pasado tiempo en, en Argentina, uh -huh. ¿vale? lo he dicho bien, y ahora tiene más confianza, ahora sí. entiende más y sí. todo eso. Pero mirando su español, dice que a veces piensa que debería ser mejor. Uh -huh. ¿sí? Y está buscando, como, ¿qué, qué pone? Eh, una, algunas palabras de aliento. Sí, para ayudarla. ¿Qué le dices? Pues no sé cuánto tiempo ha estado en Argentina. Ha sido eh, un curso, habrán sido a lo mejor semanas eh, o. Un, un. Pero bueno. Bastante tiempo. Al caso, ¿no? da, da igual. Porque. Eh, te voy a dar el ejemplo más próximo que tengo, que es mi propio ejemplo. Yo. Empecé a estudiar inglés cuando tenía 9 años, ¿vale? Eh, estudiábamos inglés en el colegio pero se me daba fatal, entonces tuve que ir a una academia por las tardes para aprender inglés, entonces tenía las clases en el colegio y las clases en la academia extra de inglés. Eh, me fui a Inglaterra con 20 años o 21, justo 21 creo. Uh -huh. Y cuando llegué eh, No entendía absolutamente nada ¿Vale? Y yo pensaba que yo mmm, Tenía, ¿sabes? M unos conocimientos buenos De la gramática Me, me defendía con el que inglés era verdad, Que era verdad Que en cuanto a la gramática sabía mucho Y llegué allí y, y Me decepcioné, ¿vale? Porque pensé no es que sé, no sé nada. No entiendo a nadie o entiendo muy poco. Y estuve así dos años. Uh -huh. Dos años después de haber estudiado 10 años o más, 12 años. Dos oh. años en Inglaterra hasta que empecé a estar cómoda entendiendo a la gente bien. Y tú ya, por lo que veo, eso lo controlas. Yo no, yo tardé mucho tiempo También tenía mucho miedo y tenía momentos de, de pánico Sobre todo cuando Gordon no estaba Que mm. Gordon era mi traductor De inglés a inglés Ay, Sí, de inglés a inglés, sí <risa> De inglés a inglés eh, Entonces... Te entiendo Pero dónde estás Creo que es un momento de, de, de transición De un sitio a otro Y no sé cómo es tu español Porque no he hablado contigo eh, sabes de conversación pero por lo que estoy leyendo ahí todo lo has escrito en español y te has comunicado muy bien entonces eh, no sé si es como una opinión que está basada en hechos o no, o es una opinión que has tenido una conversación mala con alguien y no has entendido algo y piensas, oh mi español no va bien, porque eso pasa mucho de, oh Creo que voy bien. Y de repente tienes una conversación con alguien sí. no sí. entiendes nada y dices, vale, mi, es, mi inglés o mi español es una caca. Uh -huh. ¿Sí o no, gorda? Sí, también lo que hacemos muchas veces es estamos donde estamos con nuestro español y estamos mirando el... como el... el, el el final de... de la de, meta, de, ¿no? La meta, sí, la meta, es lo que buscaba, la meta, ¿vale? Estamos diciendo, pero quiero estar allí, quiero estar allí, controlando todo, hablando como un nativo, ¿vale? Y luego miramos nuestro español y pensamos, pero estoy muy lejos de mi, mi español, no, no, no vale, no está bien, ¿vale? Es un poco error mirarlo así, hacer esa comparación. Porque estamos comparando mmm, lo que... Está, estamos mirando lo que no tenemos, ¿vale? Y te deja un poco hueco, ¿no? Por dentro. Sí. Lo que deberíamos hacer es mirar hacia atrás y pensar en la primera lección que ah. hemos tenido. ¿Cuánto español tenía en mi primera clase? Pues nada. Exacto. Dos palabras, ¿sabes? Eh, chili con carne y... y Cerveza. Y, cerveza y, y, y, y, y, y nachos ¿vale? y ahora mi, mirad nuestro español ahora, tu español y dices, ah y solamente, mira, solo tienes que pensar en hace un año sí. en cómo era tu español hace un año y cómo, cómo es ahora es una buena comparación, ¿vale? también bueno, voy a añadirle algo es mejor no comparar tu español con el español de, de otra persona. Oh, no, no. No es un buen sistema. Es, eh, es un... Eh, causa muchos problemas. Sí. Además hay gente que aprende más rápidamente. Hay gente que aprende... se tarda más tiempo. Gente que tiene más tiempo... Gente que, que tiene... tiene más tiempo, gente que lo que sea. Que sí. tiene más aptitudes para los idiomas que otras personas. Sí. También hay, ¿sabes? Mm -hmm. Gente que aprende rápido y gente que necesita su tiempo. No significa que uno sea más inteligente que otro, simplemente que hay aptitudes como a alguien se le da mejor una cosa y a alguien se le da mejor otra. Cada, sí. cada persona es un mundo, ¿no? Es un mundo. Eh, mm -hmm. No, y tampoco es bueno, por eso lo he aprendido yo, basar tu idioma, tu español o tu inglés, dependiendo de una conversación con X persona. ¿Por qué? Porque puedes hablar con una persona que hable su propio idioma fatal Es cierto, ¿vale? es cierto ¿eh? Eh, que O que hable rápido, que hable con muchísimos coloquialismos, uh -huh. que hable mal, que se exprese mal Hay gente que no habla bien su propio idioma, hay gente que claro. se, se expresa mal y te cuesta incluso en tu propio idioma, hablas con gente y dices, no, no me he enterado de lo que ha dicho, no sé de qué habla. Pasa. Entonces, imagínate en otro idioma. Uh -huh. Entonces, basar, basar, basar tu nivel de, de español o de inglés en una conversación con una persona. No. Para, que ocurre mucho, ¿eh? que te baja la moral, sí. como, jo, no, no he entendido nada, no sé qué me ha dicho. Eh, la comunicación, ¿sabes? Son, sí. son dos personas... Sí. La comunicación no es. Hay gente que no entiende que es un ten con ten. Sí. Ellos sí, sí. hablan así y. Por otro lado, eh, también una buena conversación con un nativo te puede dejar claro. por sí. la, las nubes, ¿no? Eh, eh, tuve una conversación con un estudiante eh, nuestro y él me decía. Tuve una conversación con un hombre de, de, no sé, de Guatemala o Perú, no sé. Y el hombre dijo, qué bien hablas el español, ¿vale? Desde ese momento, él ha tenido un, como un subidón de confianza. Claro. Pero entonces, sí, también te afecta, pero es cuando, como dices, cuando has tenido una conversación difícil y después estás diciendo, ¿por qué... Mi español qué? ¿Por qué no he podido entender? A ver, ¿está, está bien, o sea, si tienes una buena conversación, qué bien, ¿no? Pero mañana puedes tener una mala conversación. Sí. Porque la persona es diferente, porque el tema es diferente, porque no conoces el tema, no conoces el vocabulario bien, uh -huh. porque la persona habla rápido o se expresa mal, mil cosas. Sí. O Saber, mil cosas. Entonces, esto es un proceso, ya lo hemos dicho muchas veces. Aprender un idioma es un proceso de toda la vida mm. Incluso cuando ya pensemos que hablamos bien el idioma Todavía, de vez en cuando, habrá una persona que te cueste comprender por cualquier razón Sí El acento, mmm, eh, lo que sea Siempre, de sí. vez en cuando, piensas pues, pero, pero luego tienes la confianza En decir, vale no soy yo porque yo puedo comunicarme con otras personas. Obviamente, con esta persona en particular tengo un problema, Sí. <risa> ¿vale? Entonces, no, ya no somos nosotros, ya es eh, el resto, ¿vale? Claro. La, lo que, claro. Como yo lo veo. Mira, por ejemplo, en, en la familia de Cintia hay un miembro de la familia que habla tan mal que no entiendo nada, ¿vale? Pero muchas personas de la familia tampoco lo, lo en, en, entienden, ¿no? Claro. Pero también aquí, en este momento, está un miembro de mi familia. Y cuando hablo con esa persona en inglés, a veces me estoy preguntando, pero no sé qué ha dicho. <risa> He podido identificar todas las palabras, pero el significado de la frase no, no, no lo... Sí, no sí. lo capturo. Depende de la persona. Entonces, es, es mucho el, el sistema. El, el sistema el mejor sistema es echarle la culpa a la persona. ¿Vale? Decir, es decir, es su culpa por hablar mal. Quiero decir, no siempre depende de ti no, no comprender. Sí. ¿Vale? Y necesitamos ir eh, subiendo nuestra confianza, hablando con mucha gente y escuchando a mucha gente, para ir viendo que en la mayoría de los casos, sí te puedes comunicar. Sí. Y de Ajá. vez en cuando, siempre, de vez en cuando, habrá una persona o dos. ¿no? O un grupo de repente que habla junto y no, no entiendes porque están hablando muy deprisa. Uh -huh. De vez en cuando hay situaciones que dices, oh, más complicado. Sí. Bueno, pero son, son fases, son niveles. Claro, claro. Pero sí, yo creo que... Que nos culpamos a nosotros, ¿no? De, oh, muy mal yo tendría Ajá. que saber sí. esto mejor. Y no, a veces también son los demás. Y a vale. veces solamente tienes que decir, pues, en, con esta persona no entiendo. Claro. Así que me retiro claro. <risa> y me tomo una cerveza. vale <risa> Y eso ayuda generalmente. Sí, Un poco tomar... de alcohol, a veces eh, dices, venga, sí. cuéntame lo que también sea. También <risa> echarte hacia atrás y dejar la, la conversación y, eh, ¿Te puedo parar un momento? Gracias. Luego te vas, ¿no? <risa> Voy un momento al baño. <risa> sí. sí. Sí, sí, sí. Pero ¿verdad? bueno, es así. Yo llevo 25 años aprendiendo español y uh, todavía tengo muchos problemas. Depende de la persona. Es que yo llevo ¿Vale? 30. Yo llevo 30 años aprendiendo español sí. y tú eres más mayor que yo. Llevo 30 años empezaste aprendiendo eh... inglés. No oh. español, inglés. Sí. Empezaste. Y... Temprano, temprano Y todavía De vez en cuando Hay alguien eh, Con quien hablo Y digo mm, cada, vez menos, sí. cada vez menos Cada vez menos Cada vez entiendo más Pero de vez en cuando Sí es verdad que Hay alguien Sí Sí, sí, sí mm. Así que eso es bien. Pero Pero Buen trabajo, eh, Brooke que Has tenido las narices no, no Iba a decir otra cosa Pero no la voy a decir Los De, de irte a Argentina y, y hacerlo, eh Muy bien muy bien. Así que buen trabajo. Vale, chicos, entonces eso es todo. Pronto saldrá Getting the Grips with Gustar. Sí. Eh, pronto. Estamos trabajando furiosamente <risas> en eso en este momento. Vale, chicos. Nos, nos vamos. <risas> y nos vemos. Hasta luego. Adiós.